Una tormenta realmente fuera de lo fuera, fuera totalmente fuera de la normal uh -huh. eh, nos sacó de funcionamiento las, las tres plantas eh, que alimentan de agua al Gran Mendoza, cosa totalmente extraordinaria Siempre una tormenta grande saca una planta, uh -huh. pero que saque de funcionamiento las tres plantas es totalmente algo No, totalmente no es usual, claro, no es común. ¿Cuándo sí. fue la última vez que totalmente, una tormenta sacó de circulación a las tres plantas potabilizadoras? No tengo la fecha, pero, pero realmente es, es totalmente fuera de lo normal, vino sí. con, con mucho barro, mucha piedra, las plantas. Eh, potabilizadoras no están ni, ninguna planta puede trabajar con esa cantidad de barro y de, y de uh -huh. piedras sí. entonces tiene que parar su funcionamiento hasta que el barro ceda eh, entonces realmente han estado paradas las plantas por más de cinco horas, esto es muchísimo para, para poder seguir abasteciendo, abasteciendo el servicio claro. entonces realmente yo pido disculpas a todos los usuarios de Gran Mendoza porque hoy ha sido un día muy malo de servicio, hoy mm. no hemos podido dar el servicio en gran parte de Gran Mendoza, de a poquito se está restableciendo, ya las plantas no están al 100%, pero casi, las tres plantas ya están casi al 80%. Uh -huh. eh, Esto quiere bueno, decir, vamos. Alejandro, que por allí podemos notar todavía eh, el agua ¿no? con turbidez, ¿no? Que, que puede estar mucho más turbida de lo... De, de lo... A ver, no de lo que uno acostumbra, porque nunca lo vemos así, uh -huh. pero sí en esto, en esta situación inusual, como decías, donde las plantas todas quedaron sin funcionar durante muchísimas horas y que de ahora de a poco se van eh, se, se van arreglando a un porcentaje mayor, pero no al 100, puede que haya muchas zonas bueno. que reciban el agua así. No, no, no. el agua tiene que salir eh, como siempre, nosotros sí. tenemos que dar la calidad, la tenemos que garantizar y por eso tenemos que parar las plantas, ah. porque hay tanta turbiedad sí. que no podemos trabajar con esa turbiedad y no podemos garantizar la calidad de, de, del agua. Uh -huh. eh, al 80% significa que todavía no está su máxima producción, ah, que bien. la tenemos todavía al 80% de producción, sí. las reservas están muy bajas, entonces eh, va a costar, eh, yo diría en el transcurso del día, eh, se va a ir normalizando el servicio y también de mañana. Mañana también va a haber zonas que van a estar eh, con, con, por lo menos con, con baja presión. O sea, si no pasa nada raro, porque recordemos que también hay alerta de tormentas para hoy, si no pasa uh -huh. nada raro, mañana ya se normalizaría. El sábado tendríamos todo normalizado, lo que tiene que ver con el lugares que se alimentan de estas tres plantas. Debería estar todo normalizado y uh -huh. quiero aclarar, lo que a nosotros nos perjudica son las lluvias de alta montaña, que llueva fuerte acá, la verdad que no, no, es un, no, no nos perjudica tanto a nuestras plantas, uh -huh. nos perjudica la lluvia de alta montaña y realmente ayer la lluvia de alta montaña fue con mucho arrastre, igual que el otro, a veces, a veces hablamos eh, eh, cuando abren la potrerillo, la compuerta, sí. uh -huh. también nos perjudica porque nos trae el agua con mucho barro, todo lo que traiga el agua con mucho barro hace que las plantas tengan que, que parar su funcionamiento y obviamente resienten el servicio. Bien, ¿cuáles son hoy las zonas más resentidas, podríamos decir, por el servicio o el abastecimiento del agua? Y hoy básicamente eh, Capital sí. con, y la favorita, en Godecruz todo lo que es el oeste uh -huh. y en Luján también el oeste. Pero básicamente todo el Gran Mendoza está afectado con la presión. Eh, el que tiene agua la tiene con, con una presión menor que se va normalizando, pero tiene, todos tienen menor presión que lo normal. Bien. O sea que llegó a afectar a casi un millón de personas si, si hablamos del Gran Mendoza. sí, sí. sí. Sí, sí, las tres plantas se pararon, uh -huh. claro. cinco sí, afectó horas. a todo el Gran Mendoza. Bien, ¿hay alguna que haya empezado a, a trabajar antes que las otras? Eh, sí, se, fue, se recuperó Luján, que uh -huh. es la, la, la, la mayor productora, se, uh -huh. se recuperó más rápido, uh -huh. eh, pero ahora, pero igual ahora todavía no está al 100%. ¿Luján es Álvarez Condarco? Está con... por Álvarez Condarco, exactamente. ¿Y, ¿Y las otras cuáles son? Perdón la ignorancia. Venegas, que ah, tengo de claro, cruz, al lado del club Ors. Y Alto Doy, que está en el parque. Bien, perfecto. perfecto. Bueno, entonces de a poco paciencia, ¿no? Para, para sostener justamente para ver el abastecimiento del agua potable. Ah, como decíamos, ya están trabajando, no al 100, al 80, un sí, sí, porcentaje sí. interesante después de haber este, tenido que, ¿no? que estar parado durante tantas horas, y a tener paciencia, ¿no? Que la presión no va a ser lo mismo hasta mañana, que bueno, puedan ya tener el 100. Exactamente, tener paciencia y mil disculpas que no podemos estar dando el servicio eh, como corresponde.